Bueno, buenos días a todos y a todas a una nueva, a una nueva sesión de Yo sigo publicando y bueno, ya sabemos que vamos a estar en el aula permanente y vamos a dar un curso básico sobre el índice H. Bueno, he compartido los materiales, los materiales por GitHub ¿vale? Los vuelvo a poner por aquí por el chat, pues si alguien no se ha da dado cuenta, los pongo por ahí. ¿Vale? Y voy a mostrar la pantalla. Vamos a mostrar toda la pantalla. Esta pantalla. Vale, ya la estáis viendo, ¿no? Sin problema. Bueno, estáis cargando. Ya estoy viendo la pantalla, ¿no? Más o menos, sí, yo creo que sí. No hay ningún problema. Bueno, lo he preparado ahí. Eh, eh, gija pues he subido ahí la, un pequeño guión para que, para que tengamos una pequeña guía y no perdernos por el por el curso vale si sigue aceptando gente que está entrando todavía y bueno vamos a dar la idea un poco general que tengo con, con esta sesión ya sabes que son sesiones un poquito más, más cortas de, de la habitual y con un carácter un poco más más, más informal vale os he puesto os he puesto por aquí alguna una introducción básica al índice H. Mirad, podéis configurar, eh, los que no queréis ver las caras de los, los compañeros y compañeras, en, la, en los botones de la parte inferior, a ver, me lo voy a traer por aquí, ahí, aquí en la parte inferior tenéis un botoncito, le dais aquí a cambiar diseño y os lo ponéis en formato foco, ¿vale? De manera que ya solo veis eh, la pantalla que yo estoy emitiendo. Vale, desconectado también, que escucho por ahí algún micro, si fuera posible, antes de comenzar, aquí. Perfecto. Bueno, puesto aquí una pequeña introducción del H que la, la pasaremos un poco por encima, dejárala ahí vosotros con, con tranquilidad, Algunas limitación y característica de, del indicador, y también nos detendremos... Eh, sobre todo en esta parte, que la que más me interesa, que son los, los ejemplos y aplicaciones del índice H y cómo calcularlo en diferentes plataformas, que es uno de los, de los objetivos de, de, de la sesión. Bueno, os comento un poco el índice H. El índice H, aquí lo tenéis, es un indicador es relativamente, relativamente moderno, porque esto de, de los indicadores bibliométricos no suele... Cambiar, no suelen cambiar mucho. Si siguen empleamos los indicadores de... ...de hace 30 años y, y no se son demasiadas innovaciones, ¿vale? Eh, pero en 2005, un físico, Jorge Hitch, propuso eh, este índice H. Pues he puesto aquí la, la, la definición básica de, de qué consiste este, este indicador... ...y la definición tal cual dice lo, lo siguiente. Un investigador tiene un índice H cuando, su H, cuando el H de sus publicaciones... ...ha recibido al menos H citas cada una y el resto tiene h o menos citas por trabajo. Que bueno, he puesto aquí que traducido al cristiano significa que, por ejemplo, si tuviéramos un investigador con un índice h de 5, significa que ese investigador tiene al menos 5 publicaciones con 5 citas. ¿vale? O sea que la, la lectura de esta manera es un poquito más, más, más fácil. Si yo tengo un índice h de 10, pues significa que yo tengo al menos 10 publicaciones con 10 citas. Fijaros que eh, en esta definición de, de, de Hirsch, que es la del indicador, ya hay, dos, ya hay dos cuestiones interesantes, ¿vale? Eh, pero no, me conectando el micro. ya hay dos cuestiones interesantes. Uno, es un indicador que va a medir dos variables diferentes. Va a medir una variable que es el número de citas y otra variable que es el número de documentos o número de publicaciones, que normalmente el número de documentos, y el número de publicaciones, ¿cuál, ¿cuál va a ser? Las publicaciones en revistas científicas. Eh, hoy he puesto aquí que, por tanto, hemos indicado con dos variables, que combina dos variables, una cualitativa y otra cuantitativa. Y ahí radica su fortaleza, ¿vale? Que nos da información sobre dos aspectos de, del impacto y de, la, y, y de la producción científica. El segundo aspecto que, que nos deja atrás, eh, que, que indica Hirsch en su definición, es que es aplicado, como veis aquí, a investigadores. Es un indicador orientado a la evaluación de, de, de investigadores. Si bien es cierto, si eh, estés familiarizado con el indicadores biométricos, habéis visto que otras plataformas y, y otras bases de datos dan este indicador también para instituciones, para revistas científicas. Pero bueno, en principio, la definición original y el objetivo inicial era evaluar, eh, era evaluar eh, eh, investigadores. Pues he puesto aquí que, por tanto, al evaluar investigadores, todos los que nos dedicamos a cuestiones de evaluación científica, para un indicador que utilizamos bastante. Y es un indicador que se utiliza desde el inicio, fijaros el ejemplo que os pongo, que lo he puesto por eso, eh, eh, el indicador se propone en 2005, y ya Borman, que es uno de los grandes investigadores de, de nuestro campo científico, eh, en 2005 ya lo empezó a utilizar, el mismo año que sale el índice H, lo empieza a utilizar y a testear, ¿Vale? Para procesos de selección de personal, es decir, para procesos de selección de investigadores. Ya sabéis un poco que estáis sometidos siempre a, a evaluaciones, como cuando la, la caja... Bueno, este tipo de indicadores se utiliza muchísimo para discriminar investigadores y compararlos unos con, unos con otros. He puesto aquí un pequeño ejemplito de este artículo de, de, este artículo de, de, de borman que podéis encontrar aquí un ejemplo. ¿vale? Y en una fecha tan temprana como meses después de su publicación... Ya se daban cuenta en una serie de solicitudes, ¿vale? esto simplemente aquí también una serie de evaluaciones que hicieron, y creo que eran cuántos aplicantes eran, no, no viene por ahí el nombre, ah, sí, viene por aquí, aquí está, cuánto aplicaban, aquí 13, aquí bueno, en la suma de 13 y 52 fueron los que aplicaron a, a las solicitudes de este organismo, pero fijaros que todo lo que me interesa es que, hay, que todos los investigadores que fueron aprobados, o en este caso que fueron seleccionados, Siempre, en todas las convocatorias entre 1990 y 1995, siempre presentaba valores de índice H, aquí 5 frente a 271, 390 frente a 294, presentaban valores más altos de índice H. Claro, claro por estos estudios se dieron cuenta que este indicador realmente era un indicador que, al combinar producción e impacto, sintetizaba muy bien la contribución o la visibilidad o, o la calidad de los de los investigadores y por estudios como este, el, este, este indicador se empezó sistemáticamente a utilizar ¿vale? en este tipo de procesos de, de, de, de selección de, de, de personal. Claro, no solo se dieron cuenta que era un, investigador, era un indicador válido para, para, para evaluar investigadores, sino que además los propios investigadores le resultaba muy fácil calcular el índice H y además de calcularlo, entenderlo. Y de ahí la popularidad que tiene eh, este, este indicador. Pues he puesto aquí también, Hirsch, en alguno de sus trabajos, eh, viene a demostrar esta, esta hipótesis, ¿vale? Y le indica que, por ejemplo, existe correlación entre el índice H y el éxito de un investigador apreciado por pares. Es decir, cuando tengo índice H muy elevado, los investigadores también consideran que soy un buen investigador. O sea, la opinión por pares y el valor del indicador coincide. Y esto da una medida de validez del indicador bastante, bastante fuerte, porque hay otros indicadores bibliométricos que eh, tú dices, pues, bueno, este, este indicador tiene tal valor, pero la, para los pares no lo aprecian como tal. Entonces, pero este indicador sí correlaciona a la opinión de los pares con, con el valor de, de, del indicador. Pues he puesto aquí una cosa que después reincidemos bastante, por ejemplo, ¿vale?, eh, que es interesante. Es un indicador, y esto afecta a muchos de los que estáis aquí en esta sala, que es válido para carreras de investigadoras dilatadas. Es decir, el índice H requiere que tenga un número importante de publicaciones eh, ya, eh, ya publicadas. ¿vale? Es importante tener un número considerable de publicaciones, lo que implica que los investigadores o investigadoras que tengáis una carrera temprana, que seáis todavía jóvenes y tengáis pocas publicaciones, vaya a tener valores de índice H muy, muy bajos. Vale, por tanto, es un indicador que es bueno para carreras dilatadas, pero puede no funcionar del todo bien para jóvenes, para jóvenes investigadores. Hoy he puesto aquí algunas otras características que voy a comentar rápidamente porque la he redactado para que las tengáis en pantalla y las podáis la, y la, la simplemente en casa. No es equiparable, importante entre disciplinas. Una de las reglas fundamentales que tenemos, los que hacemos bibliometría, es que no podemos comparar indicadores de un área con otra. No es lo mismo un físico que un matemático, bueno, son parecidos, pero no es lo mismo un físico que una persona que se dedique, por ejemplo, a historia. Hay disciplinas científicas donde las comunidades son mucho más grandes, existe un mayor número de revistas científicas, se generan muchísimas referencias bibliográficas y todas esas disciplinas van a tener valores muy elevados el indicador indicadores y también el índice H. Hay disciplinas con muy poca, eh, con muy pocos niveles de licitación, como ocurre en muchas áreas de la, de, la, de la humanidad. ¿Vale? Entonces, nunca comparéis vuestro índice H con compañeros y compañeras de, de, de otra área. Esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? De los perfiles de, de investigadores más, más tranquilamente, este segundo punto, con el de columnas que he preparado. Y también importante, alguna de las características del, de, del índice H es es un indicador progresivo. ¿Eso qué significa? Significa que una vez que alcanza un valor de índice H, ya nunca puede ir hacia atrás. Como depende del número de publicaciones, el número de citas nunca va a ir hacia atrás. ¿Vale? Si yo alcanzo un índice H, lo único que voy a hacer ya es aumentarlo, pero nunca eh, disminuirlo. Pero hay indicadores que se disminuyen, por ejemplo, el promedio de cita. Yo puedo tener un promedio de cita de 10, pero si publico eh, 12 o 3 artículos sin cita, el promedio se me cae. ¿Vale? Pero no ocurre con, con este indicador. Como he comentado ya también, o después pues, lo pongo por aquí, es altamente dependiente del número de documentos. Vale, si queremos tener un índice H elevado, obligatoriamente vamos a tener que, que, que publicar muchos mucho documentos. Bueno, he puesto aquí que también para una correcta interpretación recomendamos su utilización con otros indicadores, que también lo vamos a ver, y en el cálculo se considera la autocita. Este bueno, está un poco el escenario general, que como digo, lo tenéis anotado, lo veis con tranquilidad los, los comentarios que he hecho. He preparado también aquí una pequeña, una pequeña bibliografía. Eh, la, podéis, la podéis leer rápidamente porque son algunos de los trabajos clásicos de, del índice H. He procurado que, que tengáis aquí dos en español, que son bastante, bastante accesibles, el trabajo original de Hirsch y este de, de Bormann, que simplemente tenemos un ejemplo. ¿Vale? Con eso os leéis esos trabajos y enteraréis bastante bien de, del índice H. Pero bueno, volvamos a la presentación. Os he preparado aquí, Aquí, mirad, aquí lo tenéis. Una hoja de cálculo con diferentes ejemplos para que entendáis cómo se calcula y cómo funciona este, este indicador. Vale, aquí tenéis, os he puesto varios escenarios. ¿vale? Mirad, imaginaos, os voy a enseñar primero cómo, cómo se calcula de manera, de manera manual. Imaginaros que yo tengo, soy este investigador, ¿vale? y tengo un total de 24 publicaciones científicas en revistas. ¿vale? Tengo ahí, como veis, 24 publicaciones en revistas científicas. Lo que hago para calcular mi 10h es muy fácil. Ordeno mis publicaciones según el número de citas que reciben, ¿vale? Veis aquí que esta tiene 1.300 citas, la segunda 500, 80. Es decir, ordeno mis publicaciones, mis 24 publicaciones, en orden decreciente según el número de citas. ¿Vale? Por aquí veis 1.300, 500, 80, 70. El índice H, a continuación, para calcular lo que hago es poner aquí qué rango ocupa esta publicación. Evidentemente, la que tiene 1.300 citas es la primera, la que tiene 500 es la segunda. ¿Y cómo se calcula el índice H? Fijaros qué fácil. Cuando el número de citas coincide con el rango, ese corte es el que establece mi índice H. En el ejemplo que os pongo, mi índice H en este caso sería de 11, lo que significa que yo tengo 11 publicaciones con al menos 11 citas. ¿Vale? este investigador tiene 11 publicaciones con al menos 11 citas veis que el cálculo es bastante fácil, una de las cuestiones por las que se popularizó bastante es porque el cálculo es muy fácil de implementar en diferentes plataformas, como veremos a, a, a, continu a continuación ¿vale? entonces eh, ¿habéis comentado que algo de lesson? no podía entrar a lesson? no os preocupéis que ahora lo, ahora lo, lo, lo comparto, lo mismo no, no, no tiene todavía permiso, bueno, para ahí veis cómo lo calculo un poco, pero Claro. ¿Qué pasa con el ICH? Que varía muchísimo según el perfil de, de, de publicación de, de, según el perfil de publicación que tengamos como investigadores. Os he puesto aquí diferentes escenarios para poder interpretar el ICH. Mira, aquí tenemos dos investigadores ¿vale? que han publicado el mismo número de documentos, tienen el mismo número de citas, veis ¿vale? que este es un investigador con 24 publicaciones, Aquí tenéis con 2.244 citas, y aquí tenéis un investigador con 24 publicaciones y 2.244 citas. Sin embargo, fijaros, el segundo investigador, ¿vale? El segundo investigador, vamos a ampliar el tamaño, pero... Ahí, yo creo que ahí la voy un poquito más. Me he quitado el bono este de aquí. Ahí. Fijaros, eh, el segundo investigador tiene un perfil de publicación, 24 citas y 24 publicaciones y 2.244 citas y este igual. Pero este tiene un índice H menor, porque fijaros que este investigador tiene un número de citas tan elevado porque tiene un trabajo que tiene 2.020 citas. Este tiene una distribución más... más digamos, más homogénea de la citación, o más, más estándar, sin embargo, este tiene todas las citas concentradas en un único trabajo, ¿vale? De las 2.244, 2.020 está aquí. Esto quiere decir que a todos los investigadores, que aunque publiquen mucho, tienen todas sus citas concentradas en muy poquitos trabajos, este investigador los perjudica, ¿vale? Fijaros que aquí en este caso el índice h sería de 5, de, de porque tiene al menos 5 trabajos con 5 citas. ¿Veis que son dos, perfiles, son dos perfiles muy parecidos con indicadores de producción y cita? Pero el índice H son bastante diferentes y se produce por este, por este efecto. Conclusión número uno, si yo tengo las citas concentradas en muy pocos trabajos, como le ocurre a este investigador en la publicación 1, yo tendré un valor muy, muy escaso de índice H. Es decir, para que nuestro índice H crezca o lo podamos incrementar, todos nuestros trabajos tienen que ser citados. Es decir, no podemos que el investigador que publique y concentre sus cita en pocos trabajos se verá perjudicado, y el investigador cuyos trabajos casi todos tienen impacto se verá beneficiado. ¿Vale? Por tanto, digamos, entre comillas, eh, reduce el impacto de esos investigadores que tienen determinados pelotazos científicos. Con pelotazos me refiero a estos investigadores que tienen dos o tres trabajos altamente citados y tienen muchísimas citas, pero resulta que cuando va a verlos, Todas las citas las en un único un único trabajo o dos trabajos, ¿vale? Y evidentemente esos promedios no, no, no serían significativos de, del impacto del investigador. Porque fijaros, este investigador que poquitas citas tiene el resto de, de trabajo. ¿Vale? Por tanto, se puede producir este mismo escenario. Investigadores con el mismo número de citas pueden tener un índice H diferente. Más ejemplos. Hoy he puesto en el siguiente ejemplo lo que puede ocurrir con muchos de los perfiles que podéis que tendréis algunos de los que estáis aquí en, en, en el curso. Si eres investigador joven, ¿qué pasa? Pues te puede pasar lo primero que tienes muy pocos trabajos científicos. Si tengo poco trabajo científico, si yo tengo ocho trabajos científicos, ¿cuál va a ser mi índice H máximo? Ocho. No voy a poder alcanzar nunca un índice máximo de ocho. El tope de índice H siempre lo marca el número total de trabajos que tenemos publicados. En este caso... Este perfil, que es un perfil de investigador joven, tiene una publicación con 25 citas, otra con 20, otra con 10, otra con 3 y, digamos, cuatro recientes con 0. Pues este investigador tiene un índice H de 3, ¿vale? Entonces, por eso comentaba que, claro, cuando tenemos poquitas publicaciones, también tendremos un índice H bajo. Es una cosa habitual. Y, por tanto, cuando tengáis que poner el índice H en vuestro currículo, no preocuparos si es especialmente bajo, porque le ocurren a todos los investigadores que tienen todavía muy poquitas publicaciones. Voy a poner otro, otro, otro escenario aquí. Aquí os he puesto, en este escenario, ¿vale? Eh, tenemos un mismo índice H, 11, pero tenemos un número diferente de citas. Puede ocurrir, por ejemplo, que fijaros este investigador, tiene 202 citas y este otro tiene 12.000 citas. Pero, sin embargo, tiene un índice H igual, ¿Vale? Aquí veis claramente las limitaciones de, que puede conllevar el uso de este, de este indicador. Si solo utilizáramos el índice H para evaluar a este investigador y a este investigador, resulta que sería 11. Y podemos pensar que tienen un mismo nivel de calidad y de producción. Y no es así. Fijaros qué perfil tan diferente tiene los dos investigadores a pesar de tener un índice H igual. Este investigador tiene... 200 citas y este 12.000, porque este tiene dos trabajos. Fijaros todas las citas que tienen estos trabajos concentrados, pero el índice H no es capaz de captar la citación de todos estos trabajos. Por tanto, os pues he dicho, o al menos nosotros cuando estamos trabajando evaluando el currículum, no solemos utilizar el índice H de manera individualizada, como único indicador, porque nos puede generar muchísimos problemas ¿vale? y nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Al menos el indicador, el índice H... Hay que utilizarlo como el número de citas y como el número de trabajo para tener una visión global del perfil de, de, de un investigador. Voy a poner aquí algún otro ejemplo. Mira, eh, aquí tenemos un investigador que produce muchas publicaciones. Eh, eh, hay que decir que el índice H es quien favorece. Favorece a todos aquellos a los que hemos llamado aquí pequeños productores. Eh, ¿A qué nos referimos con pequeños productores? Pequeños productores nos referimos con investigadores que publican poco pero con mucha calidad es decir cada trabajo que publican es citado de manera relevante o al menos recibe un número eh, considerable de citas eso es un pequeño productor ¿vale? calidad y cantidad eh, poco y con mucha calidad ¿vale? y ese es el perfil que creo que debería adoptar muchas de las y muchas de las que estáis eh, escuchándome que es intentar producir no muchísimo sino producir poco, pero muy bueno. Fijaros, este, este investigador está hinchado de pública. Tiene aquí, uy, aquí tiene eh, 45 publicaciones. Pero el tío es una cabra. Y fijaros, cero citas, cero citas, cero citas, todo lleno de cero. Publica lo que le da la gana en revistas malas, en revistas poco relevantes y además los trabajos reciben poca atención por parte de la comunidad científica. Por mucho que publique, por mucho que publique, si tus trabajos no son citados, nunca va a tener un índice H relevante. Este señor, a pesar de tener 45 trabajos, solo tiene 106 citas y consigue solo un índice H de 8. Sin embargo, aquí tenemos un investigador, un supuesto investigador más inteligente, que el tipo solo publica aquello que es bueno, pensando siempre en la calidad, sin hacer publicación redundante, y todos sus trabajos reciben citas necesita una cantidad considerable, ¿vale? Pues este investigador con 15 publicaciones ha conseguido obtener un índice H de 8, igual a este tipo que ha estado haciendo muchísimas, publicando muchísimo y sacando muchísimas publicaciones, pero con un impacto reducido, ¿vale? Por tanto veis que al final el índice H beneficia mucho a este perfil de, de investigador, poco, pero con calidad, bueno, es un poco, quería que ver ahí un poco las limitaciones que tiene y las posibles interpretaciones que tiene y la necesidad de utilizar otros indicadores. Aquí os voy a contar un, cómo se manipula el índice H o cómo, o cómo varía o, o cómo se puede modificar para que veáis que es un investigador susceptible de, de, de manipulación. Una cuestión que ya conocemos también bastante los evaluadores y que, que detectamos nada más que ver los currículos. Dos bueno, esto es un investigador solo, ¿vale? Fijaros. Aquí tiene este investigador, un índice H de 11, perfecto, índice H de 11. Fijaros, ¿qué pasaría si yo quisiera incrementar mi índice H? Y con solo tres citas voy a incrementar mi índice H a 13, porque para subir aquí, para subir el índice H, tendría que meter citas a la publicación número 12. Si yo le meto cita a la publicación número 12, le meto aquí una cita, Tendría ya un índice H de 12. Es más, si yo le metiera unas dos citas a la publicación número 13, tendría un valor de índice H de 13. ¿vale? Pues bueno, veis que aquí es, veis que es bastante fácil también manipular este, este indicador. Bueno, ahí tenéis los, los ejemplos en, en el GitHub, ¿vale? Se los podéis consultar cuando, cuando queráis. Vamos a ver un poco ahora también cómo calcularlo en diferentes bases de datos. Sobre las bases de datos importante lo que voy a contar ahora. Eh, todas las bases de datos son un universo o representación del mundo de la publicación científica totalmente diferente, porque las bases de datos tienen cobertura de revistas diferentes. Hoy he puesto aquí que por ejemplo Web of Science tiene una cobertura de, de 12.000 revistas científicas. Scopus de 12.000 y Google Scholar barre toda la web científica. A mayor valor, a mayor ...a mayor nivel de, de... ...a mayor indexación de revistas científicas... ...mayor será los indicadores... ...porque evidentemente hay un mayor número de referencias... ...que se ponen en el juego. Siempre, ¿eh? tener esto en cuenta... Eh, ...el valor... ...si calculo mi índice H... ...en Web of Science siempre será el más bajo... ...pero si vuelvo a calcular mi, mi, mi índice H... ...en Scopus será más elevado... ...y si calculo mi índice H... ...en Google Scholar... ...será más elevado todavía. ¿Vale? Quiere decir esto el índice H depende de la plataforma y que a un mismo investigador calcularse un índice H en diferentes plataformas lo puede llevar a, a obtener valores diferentes. os he puesto aquí un ejemplo. vamos a ver, vamos a pinchar por aquí, de un trabajo que hicieron mis compañeros de, de grupo para que veáis la diferencia. Da igual de quién, si creo que era, creo que estaba aquí, que eran de, era investigadores destacados en medicina intensiva. Fijaros, a ellos le calcularon el índice H a estos investigadores en diferentes bases de datos. Fijaros este investigador. En Google o Science tiene un valor de índice H de 37. En este caso, en Scopus, es raro, tiene 36, en Google Escola 43. Pero en el resto, fijaros, 36, 40, 48, 27, 29, 35. Veis claramente cómo este indicador depende de la plataforma, porque las plataformas tienen diferentes universos de revistas científicas, diferente cobertura. Web o sea, of ya es más selectiva y tiene menos revistas, Scopus tiene más y por tanto se eleva los valores de los indicadores bibliométricos. Esto es importante porque cuando vayáis a calcular eh, el índice H, vais a tener que seleccionar la plataforma donde queréis hacerlo. Por eso os pongo aquí que es importante que cuando calculéis el índice H y lo presentéis en vuestro currículum científico, indica siempre al evaluador o que, que, que vaya a ver vuestro currículum, la plataforma, ¿vale?, Dónde habéis calculado el índice H y también la fecha de cálculo. Son dos, dos datos interesantes para orientar al evaluador de dónde habéis calculado. Claro, porque si ponéis el índice H como tal, bruto, es muy difícil contextualizarlo. Entonces, hacer mi caso y poner siempre la plataforma y, y, y la fecha de cálculo. Mira, sobre la plataforma he puesto algunos sitios donde podemos obtener el índice H. Pues pues aquí, primero, Google Scholar. Google Scholar, yo creo que más o menos los conocéis. Voy cerrando aquí alguna ventanilla. Mira, en Google Scholar ya sabéis de sobra que os podéis crear un perfil científico. Este es el perfil que yo tengo en, en Google Scholar. ¿vale? Y aquí tengo, por ejemplo, yo... Bueno, aquí tengo yo, no. Google Scholar te da aquí en la zona derecha el índice H. Precalculado, ¿vale? Si mantenéis vuestro perfil en orden, pues, como recopila la cita de todos los documentos, me calcula el índice H. Y me calcula el índice H para mi periodo completo, que sería este que veis aquí, vamos a ver si lo ampliamos. Ah, para el periodo completo, pero también lo calcula para los últimos cinco años. ¿Vale? Yo tengo, por ejemplo, veis que tengo un índice H de 36 y en los últimos cinco años de 28. Este cálculo del índice H es fácil porque lo único que tenéis que hacer en mantener un perfil activo en Google Scholar y gestionarlo adecuadamente. Os voy a enseñar también, bueno, está esta es muy fácil, ahí podéis conseguir vuestro H, pero me he descargado un software también que se llama Publish of Aquí lo tenéis. Voy a ponerlo ahí en grande. Este, este, este software está muy bien para, está basado en varias bases de datos, pero sobre todo con, con Google Scholar. Vale, entonces voy a buscarme a mí mismo aquí. Salina, vamos a ver, ¿qué nos dice el bicho este? Corre Salina, Daniel, bueno. vamos a ponerlo así. Recopila mis trabajos. Este, este software no es utilizado solo para el índice H, este software está estupendo, pero que estupendo si, por ejemplo, necesitéis calcular indicadores bibliométricos para, porque tenéis que presentar una convocatoria, soy de humanidades o sois de sociales. Aquí podéis recopilar todos vuestros trabajos y os calcula muchos indicadores. Um, vale, veis que calcula muchísimo. El nombre, mientras se carga el nombre es publish or perish, ¿vale? Y lo tenéis enlazado en el documento, vale. Tenía un Enlace allá a, a la página web de descarga. Bueno, parece que tarda un poquillo. Lo que hace, lo que está haciendo es que está recopilando todos mis documentos que tengo indexado en Google Scholar. Veréis que me sale que tengo aquí 328 documentos indexados en Google Scholar. Evidentemente, todos esos documentos no son publicaciones ni artículos científicos, ya quisiera yo. Lo que pasa es que como tengo muchas cosas subidas a los repositorios, Digibook de la Universidad de Granada, aquí lo que vimos el otro día, ¿verdad? Tengo muchos materiales subidos a los repositorios, todos esos materiales que están indexados en Google Scholar también me lo están recuperando. Sí, es que no puedo cambiar. Ahora paso la, ahora paso la firma, ¿vale? Es que está ahora, no puedo cambiar la, la pantalla. Ya va a acabar. Tenía que coger un ejemplo más, más rápido, pero bueno, ya está cerca de. Ya está acabando. Bueno, aquí podéis buscar en Google Scholar, pero bueno, también podéis buscar en otras bases de datos o podéis buscar un perfil también de, de, de Google Scholar. Fijaros que en la zona izquierda. Aquí, la zona izquierda, aparece un pequeño cuadrito con los indicadores, que es lo que me interesaba enseñaros, ¿vale? Fijaros que aquí me aparecen los indicadores, mis indicadores bibliométricos de mis trabajos científicos. ¿Vale? Aquí tenéis ya todos los trabajos. Ahí tenéis todos los trabajos y fijaros qué chulo está, ¿vale? Aquí me dice cuántas citas ha recibido el trabajo y fijaros... Aquí me pone los que entran en el valor del índice H. ¿Vale? ¿Veis? Aquí me dice cuáles son los trabajos que han contribuido al índice H. Aquí me dice la máquina. Usted tiene un índice H de 36. Perfecto. Y aquí me indica la máquina cuáles de esos trabajos son los que me contribuyen al índice H con esta letrita. ¿Vale? Por tanto, veis que es bastante fácil calcular con, esta, con este comparisor y el índice H. Y además, fijaros. También me aparece que tengo eh, 3.000 citas, me aparece el eh, promedio de citas por documento, por año, por documento, etc. ¿vale? Aquí aparece el eh, G-Index, eh, que es un, un, un, un indicador similar a G-Index, pero no, no vamos a entrar hoy en eso. ¿vale? Bueno, ahí tenéis el indicador. Una cosa muy chula, fijaros: si por ejemplo estáis trabajando con vuestro perfil, con esto y habéis buscado y tenéis no tenéis un nombre tan, tan, tan recuperable como el mío, podéis quitando. los trabajos que no son vuestros y se recalcula el indicador, ¿vale? Veis cómo se va recalculando. Vale, si yo quito todos estos trabajos, tendría un índice H31 y tendría 2.600 citas, ¿vale? Por tanto, veis que es una, una herramienta bastante, bastante útil. Aquí podéis hacer búsqueda tanto en Google Scholar como en el perfil de Google Scholar y también podéis lanzar búsquedas. En web o salen y en Scopus. Pero bueno, ese era el objetivo. Esta es la primera herramienta que os quería enseñar y, y que os recomiendo para que le deis un vistazo. Y antes de que se me pase, voy a pasar la, la firma. Vamos a poner esto por aquí. Donde tengo yo esto. Lo tenemos por aquí. Vamos a ver. iniciar H. Ahí tengo el formulario. para que enviar. Bueno, paso por ahí la firma, ¿vale? Si alguien pregunta para el chat, un pues último pendiente, pues se lo va a ir va reenviando, ¿vale? Ahí va eso. Muy bien. Más cosas que podemos contar del índice H. Eh, eh, eh, teníamos perfiles de Google Escolas para calcularlo, software, PowerSuppery, os recomiendo otra vez que le deis un vistazo a este software, ¿eh? es estupendo y os va a ayudar muchísimo a calcular vuestros vuestro indicadores. Después, la base de datos, science y Scopus, también os da el índice H. tengo por aquí que sesión web sesión science. ¿vale? aquí tenéis science. es bastante fácil calcularlo, ¿vale? hacéis vuestra búsqueda de autor, por revés, eh, autor, vamos a poner, vamos a poner una de mejor, ahí vale, lanzo la búsqueda, búsqueda de autores, en sale? fijaros, aquí me parece que tengo interesado en esta base de datos 77 documentos. ¿Vale? Bueno, ahí la veis. Me he equivocado. Un momento. tenéis que darle aquí primero, ¿eh? Tenés que darle aquí a la colección principal de Web of Science, que siempre se me olvida. Porque el Web of Science es la que tiene los índices que compila la cita, ¿vale? Entonces no olvidéis cómo ha pasado mi colección principal por colección. Me da ahí. Me vuelvo a buscar. Ahora sí. Aquí me aparece ahora 73 documentos. Y entonces para calcular el índice H, fijaros que fácil. Crear informe de citas. Estoy aquí situado en la zona derecha. Crear informe de citas. Y fijaros, aquí lo tengo. Me autocalcula. Ha cogido mis 73 documentos. Vale, y me ha calculado automáticamente el índice H. Aquí tenéis, sí, aquí lo tenéis, tenéis aquí el índice H ya calculado directamente, ¿vale? Aquí tenéis los documentos ordenados. Creo que esta gente también, ¿cuánto tenía? Eh, 17 de índice H. Vamos a pasar a la siguiente página. Creo que esto también te ponía una rayita indicando... Aquí, ¿veis? ¿vale? Aquí me establece también el corte del índice H. Aquí tendría, a partir de aquí tendría los 17 documentos que contribuyen a mi índice, a mi índice H. Tengo 17 documentos con al menos 17, 17 citas, ¿vale? Aquí lo veis con, con la ramita. ¿Veis ¿Vale? que también es bastante fácil? Es lo bueno que, por eso son popularizados el del H porque todas estas plataformas la han implementado en sus indicadores, ¿vale? Y en sus de indicadores, y además muy fácil de calcular y muy intuitivo. ¿Veis? ¿vale? Pues bueno, no tenéis que hacer nada más que buscaros Repito, buscar vuestra producción científica, Y simplemente lo único que tendréis que hacer es pinchar en la zona derecha en crear informe de citas en Web of Science, Además, os recomiendo que hagáis un perfil también en Pablons, que es dependiente de Web of Science, que te va a dar el Reset ID, que sabéis que es un identificador de investigadores único. Vale, y que os lo piden mucho los, eh, la, para, para proyectos de investigación. Si yo me hago ese código y tengo mi publicación ingresada, yo no lo tengo actualizado, yo tengo aquí 67 publicaciones, son 73, pero lo tengo que actualizar, para ver que también me aparece aquí mi índice H. Por tanto, si mantengo, si mantengo mi perfil actualizado, lo hemos visto en Google Scholar, ahora lo vemos aquí, si yo mantengo mi perfil actualizado, tendré siempre actualizado mis indicadores bibliométricos, y el caso que no ocupa lo tendré actualizado, en el caso del índice, del índice H. En Scopus, la situación es similar. He abierto una sesión en Scopus, hago una búsqueda de autor, y me busco. Aquí, 72 documentos. Y bueno, fijaros que ya me dice 72 documentos, y ya me dice directamente mi índice H. ¿Vale? Vamos a pinchar aquí, aquí hay una cosa que me gusta a mí mucho, que vale veis aquí, mi indicadores biométrico este veis que tengo aquí el de ID, que es lo que llamamos el Scopo ID, este lo tenéis todo, este identificador, lo único que tenéis que hacer es buscar en Scopo y Scopo habrá creado para vosotros un perfil. Si veis que los perfiles están mal, editar ¿vale? o enviar una notificación a, a, a la gente de, de, de Scopo, porque a veces... Para la generación de este perfil puede ser que tengamos dos perfiles y tengamos que unificarlo en una única entrada. Bueno, lo que nos ocupa, índice H, aquí lo tenéis, ¿vale? Índice H 19. Y nos da un grafiquito donde aquí veis que nos pone la cita y el orden que ocupan los documentos, ¿vale? El documento 1 tiene, tiene cita, pues fijaros que después cuando coincide el eje de la X y de la Y, ese es el índice H, ¿vale? Veis normalmente, un pequeño comentario, que el perfil que yo tengo es un perfil habitual de, de un investigador. Los investigadores, a ver, solemos tener aquí trabajos, como son los que están en esta zona, donde acumulan la mayor parte de las citas, en torno al 80% de las cita. Normalmente la distribución de las cita va a seguir una distribución de pareto, lo que llaman de la larga cola, veis aquí en la larga cola, pues, ¿eh? ahora distribución de pareto, donde el 20% de mis documentos tienen el 80% de la cita. Eso es lo habitual, ¿eh? Y es habitual claro, que tengamos una cantidad significativa, como veis aquí, de documentos con cero citas o poca citas, ¿Vale? Eso es habitual. Sobre todo estos documentos, imagino que serán, en mi caso, los, los más recientes. ¿Vale? Bueno, veis que es nos da este gráfico que es bastante, bastante chulo para conocer nuestro índice h. Bueno, habéis visto ya una cosa. Eh, en Google, aquí, ¿cuánto tenía? Aquí tengo 17. En Scopus tengo el mismo. Fíjate, yo pensaba que iba a tener, no, este no es Scopus. En Scopus tengo 19. Y en Google Scholar tengo 36. Veis cómo el indicador depende claramente de, de la base de datos. ¿Vale? Por tanto, el indicador, depende de donde lo consultemos, tendrá un valor u, u otro. En Scopus, además, bueno, en Scopus, bueno, este sí ya, eh, también podéis ir directamente, como he puesto aquí, al Scopus ID, que es el mismo. ¿Vale? Como lo he buscado y me he ido al encabezamiento mismo, te, te remite al Scopus ID. Bueno, habéis visto que es bastante fácil calcular este, eh, este indicador. Se me ha perdido un mi millón de jihad. No es pues no complejo de calcularlo y todas las plataformas lo, lo traen implementado. Y ya para terminar, tenéis todos los enlaces, como veis ahí, no hay ningún problema para que la podáis ir para vosotros buscar en casa. Os he puesto aquí, algún material complementario, por si queréis contextualizar el ICH. Os voy a poner aquí un ejemplo de la Universidad de Granada. En la Universidad de Granada tenemos compilados los índices de H de los investigadores a partir de Google Scholar. Y hacemos un productito que es el ranking de investigadores de los UDR, que ya va por su octava edición. Pero fijaros, fijaros esto está bastante, bastante chulo. Sacamos un pequeño informe. Lo voy a poner ahí, que lo Ahí. ¿Vale? Quedamos algunos, algunos datos caracterizando el ranking. Pero que está muy chulo. ¿Por qué? Fijaros, nosotros tenemos fichado aquí a 2.373 investigadores de la Universidad de Granada que tienen un perfil abierto en la base de datos Google Scholar Y aquí tenía la distribución por área. Más o menos en toda la área hay número significativo de, de investigadores. Pero he puesto aquí una baseline, o sea, una serie de valores que van a permitir, si eres de los vr contextualizar tu índice H. He escogido los cuartiles. El índice H. Entonces he hecho lo siguiente. Si tú eres una persona, un investigador o investigadora del área, por ejemplo, de ciencias de la salud, y tienes un índice H mayor de 23, en el contexto de la Universidad de Granada, tendrá un índice H muy alto. Si yo tengo un índice H que está situado entre 5 y 13, pues estaré situado con un índice H medio. Si tengo un índice H igual o menor a 4, mi índice h es bajo. Veis aquí la otra cosa que os advertí anteriormente, que todas las áreas tienen, fijaros, en humanidades, con un índice h de 7, ya tengo un índice h alto. ¿Vale? Veis como claramente la disciplina, el índice h depende claramente de, de, de la disciplina. Evidentemente las ciencias...